En tenemos fuente, solo debajo de la arena buscamos agua. Hay un grifos para todos, para todos la gente para se puede beber, para todo el pueblo. Sí, a veces sí. Si gastamos agua no hay agua para todos. Nosotros tenemos distintas marcas de agua. A lo mejor ellos siempre beben el, el, el mismo agua, la misma agua, pero nosotros a lo mejor hay hay más marcas de agua. Si, ya, si no hay agua, pues vamos a, a, vamos a, a la fuente o, o a comprar agua. A estirar en bloques. A tierra de agua. FEM utiliza bots para tirarnos unos agua, un salsaltras, cayera. FEM yo. Escandina, van caminando tres o cuatro vagadas finos aquí, aquí para agafar agua. Per... Cogemos fuente para poner en el cuba, para echar en la cuba, Pero para a beber de gente que tiene cuba y echar agua para beber todo. Buscamos en la vida así. Es que de al, del Sahara no igual de aquí. Porque la del Sahara está más mal, mala. No, no está mala, es que de, yo Sahara, no digo Sahara. es mala. El agua es que mmm, pues no si como no de aferme. aquí porque tiene una cosa, no como aquí. Tiene una cosa que no sale, no, no es normal. Y tiene sal, y aquí, del, aquí no tiene sal. Yo voy a servir el agua porque cuando no ves agua puedes deshidratar y también podría afectar tu cuerpo, pero que está muy bueno. <risa> también. Creo que el agua es muy, muy importante. Se agradaría que todo el mundo tenga agua para vivir.